Bienvenidas y bienvenidos a la primera videonoticia de Plena Inclusión. Sabéis que es un lema, es una frase que nos inspira, que nos ayuda a conseguir lo que queremos. La videonoticia de hoy es la siguiente. El lema de Plena Inclusión del año 2020 va a ser el poder de las personas. Con ese lema... Queremos exigir que se cumpla el derecho de las personas con discapacidad intelectual y sus familias a participar y a decidir en la sociedad. Tienen que ser más protagonistas. Además, Plena Inclusión va a hacer un nuevo, plena, un nuevo plan estratégico. Es un documento sobre lo que queremos conseguir en los próximos años. Las personas con discapacidad y sus familias van a aportar mucho con sus ideas y decidir en ese plan. También se va a crear la plataforma española de las personas con discapacidad intelectual. Será un equipo permanente, es decir, que siempre se mantendrá. Esta plataforma servirá para que las personas con discapacidad opinen, piensen y decidan todas juntas. ...sobre sus intereses, reivindicaciones o necesidades. ¿Qué piensa sobre el nuevo lema el presidente de Plena Inclusión? Le preguntamos. Y ¿qué piensa sobre el nuevo lema Maribel Cáceres... ...de la Junta Directiva de Plena Inclusión? También le preguntamos. Para mí el poder de las personas significa apoyar a cada persona para que sea capaz de llevar a cabo la vida que quiera llevar. Y qué piensa sobre el nuevo lema Maribel Cáceres, de la Junta Directiva de Plena Inclusión, también le preguntamos. El poder de las personas para mí significa eh, tener más protagonismo, ser dueños de nuestra propia vida, eh, y tener una inclusión real, eh, que no nos discriminen, en realidad nosotros somos personas, pero que, que la sociedad no, nos vea como personas, que no nos vean como que tenemos una discapacidad. Te animamos a participar. Hasta la próxima videonoticia.